Esto cada día se torna más como una especie de rompecabezas O que iría yo, una encrucijada Donde trata uno de buscar una salida Y lo que encuentra es otra entrada O sea, esa entrada es como otra pregunta más ¿Qué va a pasar? Porque vemos que en estos últimos días, estas últimas semanas La dictadura de Maduro no ha dado pie con bola Cada día están, como digo yo, como teta gitana Caída, Esa dictadura está caída. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que cada vez se le ven más peros a ese socialismo barato del siglo XXI que pretenden ellos comulgar. O que pretenden meterle a la gente porque no es un socialismo. Es, es una cosa inventada por ellos con su famosa revolución bolivariana. Donde cogen a un poco de pendejos y vayan, vayan, entréguense por un ideal. Vayan, mátense, vayan, pongan el pecho. Pero realmente los que crean esa idea, como es el caso de Maduro y la cúpula que está alrededor de ellos, entre esos del mismo Diosdado, lo que hacen es mandan un poco de pendejos allá que vayan y pongan el pecho. Que vayan y, y se manifiesten a, a una supuesta revolución bolivariana, porque ellos son rojos, ellos son fuertes, ellos no nos vamos a dejar derrotar. Yo hago una pregunta, y esto me gustaría que ustedes lo tuvieran en cuenta. ¿Será que en el momento hay un saperó con un revolcón de esos bien bravos? Donde llegue a pasar pues una cosa de como una especie de una invasión. O, ...o que se le revele... ...ya todo el mundo se reveló... ...pero que de pronto haya un contratado que contra él... ...manden a esos... ...lo que ellos dicen... ...3 o 4 millones de pendejos que tienen armados... ...que es el pueblo... ...la señora ama de casa... ...el, el celador, el mensajero... ...un poco de pueblo que... ...indefenso... ...que vayan y peleen allá... ...mientras ellos cogen un avión y ...para Rusia o para China... ...esconderse por allá... ...¿dónde están esos ideales baratos? ...y siguen... ...y siguen cometiendo más y más falencias... La cosa se sigue complicando Pasó lo de Baduel que murió en, en prisión Lo del general Ahora lo de estos activistas De los cuales bueno ya liberaron dos Pero está abierta la zona que está de muy mala salud Y no hacen nada Dicen tener pruebas Nunca las muestran Porque es que ahora A esos tres activistas los cogieron Que tenían pruebas ¿Dónde están esas pruebas? ¿Por qué no las muestran? Porque es muy fácil Si hay pruebas contra alguien muestre y tiene, Ejecute y chavo pero no ellos no lo hacen ¿Por qué no lo hacen porque esas pruebas son bla bla bla bla entonces mientras eso pase Seguimos a la espera Digo esto es una encrucijada ¿Qué va a pasar con ese maldito régimen Con esa maldita dictadura Que tanto mal le está haciendo Sobre todo al venezolano de a pie Y no solamente a ellos Sino que también está contaminando A los países de la región Dos de los tres activistas Que habían denunciado la presencia De la FARC en el estado de Apure Fueron liberados Y que además el régimen No ha podido demostrar lo contrario Que es lo más precario de todo Estos denunciaron la presencia de la farc en los últimos años los detienen porque supuestamente están blasfemando contra ellos pero ellos no han demostrado lo contrario dos de los tres fueron liberados el pasado martes, por lo que Fundarredes exigió la liberación del tercero, la liberación inmediata de su director Javier Tarazona, que es el que más mella le ha hecho a ellos, y ellos están haciendo represalias contra él. La denuncia por parte de la ONG dijo que Javier Tarazona continúa injustamente detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Caracas. Fundarredes insiste en la liberación de su director Javier Tarazona, conocido por ser la voz principal, que denuncia el conflicto entre las disidencias de la FARC y la Fuerza Armada del país caribeño en una zona fronteriza y quien continúa preso tras la escarcelación de dos de sus compañeros detenidos junto a él en el pasado 2 de julio. Recordemos que principalmente este activista ha seguido muy de frente la presencia de la FARC en territorio venezolano y además ha hecho caso omiso sobre las amenazas contra su vida. Él sigue de frente, él no le tiembla en los pantalones y está hablando con la verdad. Por eso, a través de una nota de prensa, la ONG denunció que Javier Tarazona continúa injustamente detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil en Caracas y exigió inmediatamente su liberación Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y documentación de redes, indicó que abierta la zona, padece de enfermedades cardiovasculares dislipidemia y otras patologías asociadas, también recordó que días atrás fue diagnosticado con COVID-19 y no olvidemos que el general Baduel también murió detenido en ese calabozo y presuntamente también tenía covid que es lo que se dice entonces aquí lo que no queremos es que sigan con disculpas, exigen y exigimos la liberación de este activista Porque vuelvo y digo, no aparecen pruebas, si no hay pruebas no hay nada Él lo único que está hablando es con la verdad, está destapando esa olla podrida que tanto pero tanto mal le ha hecho a Venezuela Entonces aquí lo que tenemos que ser claros es en una cosa, si hay muestren, si no hay suelten pero ahí es donde tienen que estar los derechos humanos, tiene que estar Michelle Bachelet, tiene que estar la ONU, tiene que estar la comunidad internacional, tienen que estar los de Noruega que estaban auspiciando los diálogos en, en México. Venga, hablemos con la verdad. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Los invitamos a que nos sigan haciendo sus comentarios para día a día ir reforzando más las noticias. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de que dice que está enfermo, su salud está bien deteriorada, que fue diagnosticado con COVID-19, no fue trasladado a un centro de salud ni recibió ningún tipo de atención médica, por lo que su condición sigue en deterioro, denunció Ramírez. Además, la preocupación es latente, si bien miramos el proceso sobre la audiencia de los activistas detenidos arbitrariamente, oígase bien, que es que esto es para que lo pensemos arbitrariamente ha sido diferida en siete oportunidades sin explicación alguna o sea, llega el momento de hacer una audiencia, llega el momento de una apelación llega el momento de una de de defensa, pero difieren las citas, difieren los procesos ya en siete oportunidades sin explicación alguna y tampoco se les ha permitido constituir la defensa privada como corresponde legalmente. Ellos necesitan tenerlos allá, encerrados y callados. Es muy normal que una dictadura como la de Maduro haga esta clase de artimañas donde supuestamente... Buscan enemigos donde no los hay. Cuando les conviene le dan la vuelta a los, a los acontecimientos donde el acusador resulta siendo el acusado. Y todo aquel que esté en contra de los ideales de ellos es considerado enemigo, hostigador al odio y traidor a la patria. Ya, para de contar. No contentos con esto, dicen tener pruebas en contra de ellos, los encarcelan, pero son pruebas que nunca demuestran porque además no las tienen. Como es el caso de los tres activistas que han venido hace varios años denunciando la presencia de la guerrilla de las FARC en territorio venezolano, lo que suena más contradictorio es que lo que viene denunciando Fundarres en cabeza de Javier Tarazona es verdad, mientras el, la dictadura venezolana no demuestre lo contrario, pues lo que está diciendo Tarazona es verdad. Y aún así la dictadura de Maduro niega la presencia de la FARC en la frontera venezolana. Sin embargo, se presentaron los acontecimientos en el estado de Apure, que eso fue entre el febrero y marzo, donde murieron más de 30 militares y fueron secuestrados otros 8. Y que Vladimir Padrino, ministro de la defensa, tuvo que cederles terreno a estos señores de la FARC para que liberaran esos ocho soldados secuestrados. Por ello Fundarredes exige la liberación inmediata del activista Javier Tarazona, ya que ellos no tienen pruebas reales para tenerlo detenido. Ahora, si las tuvieran, ¿por qué no las han mostrado? Se sigue violando los derechos humanos, se sigue violando el derecho a la libre interpretación. Y para completar, este activista está sumamente delicado de salud porque además dio positivo para COVID. No se le ha tratado humanamente ni se le ha hecho un seguimiento. Recordemos que eso fue el pasado 2 de julio cuando Javier Tarazona fue detenido junto a sus dos compañeros Omar de Dios García y Rafael Tarazona. Estos últimos dos escarcelados durante la madrugada de este martes bajo medida de presentación ante los tribunales cada ocho días. Estos activistas de manera sorpresiva fueron detenidos cuando acudieron a la Fiscalía en Coro, capital del costero, estado Falcón, precisamente a denunciar que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo víctimas de acoso por funcionarios de la policía de esa región, agentes del SEBIN y sujetos sin identificar. Eso fueron ellos allá, según denunció la ONG. Ellos fueron allá a pedir que por favor les alejaran a esos tipos o los protegieran. Pero vuelvo y digo, modos operandi del régimen, pasaron de ser acusadores a ser acusados, posteriormente fueron imputados, cuando van a pedir una ayuda, en ese momento son imputados por incitación al odio, terrorismo y tra traición a la patria. El único pecado que tiene este activista es que no ha tenido pelos, cuando me refiero a este activista me refiero a Javier Tarazona. El único pecado que tiene este activista es que no ha tenido pelos en la lengua Ya que Javier Tarazona fue la voz principal que informó realmente lo que estaba pasando Ya que a falta de datos oficiales acerca del conflicto Que comenzó en marzo pasado entre las fuerzas armadas y disidentes de las FARC En el estado puro fronterizo y que se prolongó por aproximadamente dos meses Con un saldo indeterminado de fallecidos y los secuestrados que ya le venía nombrando Y este fue el único que se atrevió a informar paso a paso lo que estaba pasando y no solamente ahorita que él lo viene informando desde hace años, entonces la pregunta es ¿por qué sigue detenido? no hay las pruebas para tenerlo ahora, ¿qué está diciendo él? él? está hablando la verdad, o Nicolás ha salido a desmentir lo contrario, una cosa es que salga por televisión a decir, no, eso es una mentira que la hay, pero es que las pruebas dicen todo lo contrario entonces, vuelvo y digo, señora Michelle Bachelet Señores defensores de los derechos humanos, señores de la ONU, señores de la comunidad internacional, señores de la oposición, hagan valer sus derechos, pero es hora de que actúen, porque esto no puede continuar así. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.